El siguiente aspecto del lenguaje no verbal que vamos a desentrañar es el contacto visual, la mirada. La mirada es una fuente de atracción entre el orador y la audiencia. Es el primer contacto que se establece entre las dos partes del estrado. Una mirada amable y abierta es muy recomendada a la hora de subir al estrado. De hecho, a aquellos oradores que miran a su audiencia antes de empezar, se les otorga un mayor nivel de credibilidad que a aquellos que no la miran. Además, tal y como hemos visto en otros vídeos del módulo, es fundamental tener un control y un contacto visual ...con lo que sucede en el aforo donde estamos explicando. Ya que de otra manera no seríamos capaces de detectar e interpretar los símbolos de seguimiento... ...y los códigos de alarma o de tranquilidad que nos va a emitir la audiencia. Tenemos que entrenarnos para que al tiempo que damos nuestra presentación... ...seamos capaces de introducir pautas de contacto visual entre todos los asistentes... Porque además, es muy importante, el contacto visual es parte de ese 55% de nuestra capacidad de comunicación. Y es un hándicap que, que sufrimos los que hacemos cursos virtuales. No es lo mismo mirar al objetivo de una cámara que mirar a los ojos a cada uno de vosotros. Es un hándicap bastante difícil de superar. Nos damos fe de ello. Pero vamos a por ese 55% o ese cachito del 55% que vosotros sí que vais a tener capacidad de controlar. Podemos analizar o sintetizar en cuatro formas de mirar a la hora de establecer un contacto visual con la audiencia. Podemos no mirar, podemos mirar al fondo, a un lugar indefinido. Podemos hacer una mirada individualizada, uno a uno, a cada uno de nuestros escuchantes, o podemos utilizar técnicas más generales. La curva típica de seguimiento y de paso por las diferentes estrategias es la que pintamos en la diapositiva con esa flecha. Generalmente los oradores más noveles evitan, evitan cualquier contacto visual para que poco a poco y con la experiencia vamos a incorporando ese contacto visual en nuestras pautas de comportamiento y vamos obteniendo fuertes réditos de todos los que nos escuchan. ¿Por qué no miramos? Típica y esperamos que cada vez más olvidada sea es la imagen de ese orador que lo único que hace es mirar a sus notas, no levanta la cabeza, mira a su ordenador, mira con la cabeza abajo, habla, os podéis imaginar que a mí ahora me estáis oyendo peor que cuando hablo así, y la imagen mía es totalmente diferente, la, porque proyecto estando así, que estando así, miran a sus notas, miran a su ordenador, evitando cualquier contacto visual con los que le están observando. ¿Por qué? se creen en la creencia que si yo no les miro ellos no me miran falso no además de mirarme me están analizando y ese no mirar no evita que la realidad siga funcionando evidentemente huir huir del nulo contacto visual es un acto de comunicación tenéis que ser capaces de ...descubrir si vuestra comunicación llega al otro lado. Hay que hablar mirando a todos los que están enfrente escuchándonos. La siguiente, el siguiente tipo de mirada sería la mirada impersonal. Es como la que proyecta una máscara. ¿no? Bueno, yo me han dicho que tengo que mirar. Yo levanto la cabeza pero miro allí en lontananza. ¿no? A un punto que está al fondo de la sala... Y si hay cuerpos delante, para mí son transparentes. Yo no les miro. Yo hago que miro al fondo, cubro el expediente, me ven la cara, pero realmente no establezco el contacto visual. Un paso al lado, es evidente. Pero realmente no tienes ningún tipo de tracción de la gente hacia ti. Con lo cual, si ellos no están atraídos por ti, se van a ir. O tienes altas probabilidades que se desenganchen de tu mensaje. La siguiente técnica de mirada es la individualizada. Esto requiere experiencia. La individualizada es que vamos dosificando nuestra capacidad de mirar 4 o 5 segundos a cada uno de los miembros de la sala. Por un lado tiene una limitación en cuanto al número de escuchantes. Si la sala es muy grande esto es imposible. Y por el otro lado hay que tener cuidado porque es una mirada muy efectiva ¿De acuerdo? Es un contacto visual profundo, pero para el que hay que estar entrenado y tanto en hacerlo de acuerdo como en saber interpretar los códigos que vienen de la persona a la que estamos mirando. Porque un contacto visual tan continuado, dependiendo de la cultura, puede sugerir o estar relacionado a veces con la intromisión en la intimidad del otro y se puede malinterpretar. Por eso, si os animáis a hacer una práctica de este tipo de contacto visual y veis que la otra persona esquiva la mirada, no volváis a repetirlo porque significa que está cayendo en una situación de incomodidad. A veces puede pasar que en el aforo o en la sala tenemos a alguien que es muy empático, ¿no? que nos sigue, que demuestra una expresión de interés o alguien conocido. Entonces, en ese afán a ser escuchados, a ser queridos, lo que solemos hacer es fijar nuestra mirada en esa persona o bien conocida o empática. Es como cuando los profesores presentamos a los que se sientan en las primeras filas. ¿no? Realmente nos van a seguir, pero porque su condición es de seguir ¿no? lo que están haciendo. Realmente nuestra misión como profesores es fijarnos en los que están en las filas de atrás, porque son aquellos a los que hay que atraer hacia nuestro mensaje en caso de estar dando una clase. Entonces, democraticemos el contacto visual. Sí se puede hacer, ¿no? con incluso alguna intención, ¿no? para hacer destacar algún comportamiento improcedente en el auditorio, o para recabar la atención concreta de alguna persona para un punto de los que estamos mencionando en nuestra estructura del discurso, pero teniendo un control y una interpretación en tiempo real de los códigos que nos están dando desde la otra parte. Una alternativa muy general y además muy adecuada para entornos grandes es la técnica del limpia parabrisas, como los coches. ¿De acuerdo? Esta técnica consiste en hacer barridos con contactos visuales reales, de acuerdo, pero cortitos, entre todas las personas de la audiencia. Y es un barrido, izquierda y derecha, en el cual tenemos que controlar la velocidad del barrido. Porque por decirnos que hay que hacer un barrido, y si empezamos a hacer un screening muy rápido, lo único que vamos a introducir es un concepto de ruido en nuestra interpretación de nuestro contacto visual. Entonces hay que hacer un barrido tranquilo, sereno, sabiendo que en cada punto vamos obteniendo la mirada del la otro lado de la sala. Una técnica, casi una regla mnemotécnica para recordar estas cosas, es aplicar la técnica del WLM. Imaginaros en una sala muy grande donde tenéis que diversificar vuestro contacto visual. Recomendable hacer una división de la sala en cuatro cuadrantes e ir recorriendo paulatinamente cada uno de ellos. Gonzalo Álvarez, por ejemplo, propone el trazar visualmente una W o una M, en el sentido que está mostrado en las diapositivas, para poder dedicar parte de nuestra atención visual a todos los miembros de la sala y que todos se sientan importantes porque ese sentimiento de estar siendo considerado les va a poner una predisposición muy aceptable hacia nuestra persona. Finalmente un poco de entrenamiento os proponemos lo siguiente bueno os traemos la propuesta de, Timola, de Timothy Kogel, que en su libro Destructional Presenter propone esta secuencia para ir incorporándola en nuestros días y así estar más familiarizados con el contacto visual. Uno de los primeros pasos es que cada vez que estéis en una conversación del día a día intentar eh, hacer un contacto visual entre 3 y 4 segundos con la persona que estáis hablando. Si la conversación se lleva a una situación tensa, ¿de acuerdo? No no evitéis nunca ni bajéis la mirada, porque eso da una idea de fragilidad. Cuando estáis presentando ser conscientes en todo momento hacia dónde estáis mirando. Saber si estáis mirando a una persona al infinito, no estáis mirando a nada, tener esa, esa consciencia ¿no? hacia dónde se va la mirada cada vez que tengáis que hacer una presentación. Cuando estáis observando conversaciones de otras personas y en función del tipo de conversación mirar lo que hace la gente. Observar, observar si la gente mira al infinito, si mira hacia el suelo, si la de a la cabeza, si evita. Educaros en la observación del contacto visual. Finalmente, si estáis en una sala, mirar por orden a cada uno de los miembros de la sala. Ser generosos repito, con vuestra dedicación a los demás, y ejercer el contacto visual cada vez que hay un apretón de manos. No solo el, la presentación de dos personas va con el apretón de manos, sino también con la mirada, se está diciendo mucho de esa nueva amistad o de ese nuevo enlace entre esas dos personas. Entonces, en definitiva, introducir ese control y ese autoconocimiento del contacto visual que hacéis e intentar incorporarlo en vuestras presentaciones y en vuestros actos cotidianos.